Hola y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Compufix Soluciones Integrales. Hoy nos ha llegado al taller este equipo. Quiero junto con ustedes revisar eh, ¿Cuál es la falla que presenta este computador? Es un Dell eh, Inspiron 14 Acá tengo la referencia completa eh, El problema que está presentando en este momento El equipo, es que cuando le conectamos el cargador Pues no enciende. Simplemente no enciende. Tenemos aquí un identificador de que está el cargador conectado pero se apaga al rato. Creo que ahí no se alcanzó a ver la luz. Voy a colocar aquí y voy a conectar nuevamente. Entonces ahí está el indicador pero al rato, desaparece y si, presiono el botón de power la luz enciende y al poco rato, se apaga vamos entonces, a conectar el cargador y vamos a estar pendiente a la fuente en este momento la tengo configurada 19.5 voltios 5 amperios darle salida cuando conectamos el cargador vamos a ver lo que, lo que sucede con, con la fuente entonces conectamos ahí vemos un consumo un consumo de, de 0.3 amperios por 3700 miliamperios y seguimos... Eh, bueno. Observando que aquí titila. Y se escucha en este momento. Una alerta. Vamos a revisar para ver qué pasa. Hay un código de error aquí. Creo que... Todos lo podemos escuchar. El consumo es alto y no hay video en pantalla. ¿Qué pasa si presiono Power? Si presiono Power, el indicador de encendido enciende y nuevamente vuelve al mismo estado. Tenemos entonces en este momento, digamos que ese síntoma de este equipo vamos a revisar vamos a hacer las pruebas básicas <ríe> lo primero es que eh, no se está manteniendo encendido el equipo voy a quitar la batería voy a quitar la memoria esta es una PC3L de 4GB Vamos a retirar la batería. Vamos nuevamente con... conectarlo con la fuente de poder vamos a ver con, cuál es el consumo en standby vemos que sin batería tiene todavía un consumo muy alto para eh, digamos el estado en el que se encuentra el equipo que es un estado apagado sin cargar batería 3730 mA es un estado alto y al rato se escucha los bits en este momento no tengo en memoria el equipo no está encendido no está encendido no he presionado el botón power al menos no lo presioné pero se encendió automáticamente aquí se siente que está digamos que funcionando los ventiladores Vamos a hacer una prueba. Vamos a cambiar la memoria. Este equipo llegó al taller porque no encendía. Vamos a buscar una una memoria de prueba. Esta debe funcionar. PC3 necesito una PC3L esta es PC3L hay unos equipos que soportan la PC3 y la PC3L está en la etiqueta dice only DDR3L que debo buscar una PC3L y miremos a ver qué pasa Digamos que eh, cuando tenemos un equipo que, que no da imagen una de las pruebas básicas es verificar la memoria RAM vamos a conectar el cargador tenemos todavía un consumo alto parece que el equipo se enciende no es un consumo como para que dé video y tenemos nuevamente un código de error y los ventiladores encendiéndose vamos a darle botón power a ver qué pasa de... parece que fuera memoria ¿no? como si fuera un error de memoria ya le cambié la memoria por una memoria que tengo de prueba y el equipo sigue con el mismo síntoma vamos a hacer una cosa vamos a limpiar la memoria de él tratar de eh, digamos realizar todas las pruebas básicas antes de eh, comenzar a desarmar el equipo Conectamos Ahí tenemos Vamos nuevamente a probar Después de haber limpiado la memoria RAM original del equipo Conectamos el cargador estamos pendientes siempre a la fuente de poder ahí tenemos 3.750 miliamperios. el equipo está encendiendo automáticamente, o sea no lo debería hacer subió a casi 5.000 miliamperios y Ah, sigue mandando el error Parece que fuera memoria RAM Vamos a apagarle Sí, sigue sigue presentándose lo mismo le presiono el botón de apagado y parece que tampoco está apagando ¿Listo? bueno vamos a proceder con el despiece del equipo a ver... ¿qué pasa si lo pruebo sin memoria? el mismo comportamiento como si no estuviera detectando la memoria RAM bueno, vamos a como les comentaba, hacer el despiece del equipo vamos a retirar todos los tornillos de la base este teclado sale hacia el frente Voy a utilizar una pequeña espátula para ir liberando el teclado. La mayoría de los computadores modernos, el teclado, digamos, sale, o sea, no sale sino que queda pegado en la tapa del equipo pero este modelo este es un Delix Piron 14 3000 3000 series El teclado sale por arriba voy a retirar el flex. muy bien ya llegué a esta parte de la mainboard vamos a hacer algunas mediciones básicas eh, digamos en, en las fuentes principales voy a retirar el flash del teclado eh, perdón el flash del vídeo este es un EDP voy a necesitar el botón del power así que lo voy a retirar de base, lo voy a dejar pegado aquí, este flex, el speaker y a retirar un par de tornillos adicionales. Tengo solo la placa base. Las primeras mediciones las vamos a hacer en, con el equipo desconectado. Completamente desconectado. Vamos. A medir eh, en escala de diodo o continuidad algunas bobinas, digamos, para, para para ver si encontramos alguna falla directa. Ah, bueno, antes de esto, una inspección visual antes de comenzar a medir. Que no encontremos de pronto humedad, que no encontremos algo oxidado o algo que se vea. Quemado, aparentemente no hay nada. Vamos a colocar el microscopio y un momento. Bueno, vamos, como les comentaba, hacer algunas mediciones en stand-by o sea, con el equipo totalmente desconectado en stand-by no, en eh, desconectado eh, ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir las fuentes y sus fuentes, o sea, las bobinas principales Oye, por aquí, por ejemplo voy a medir aquí voy a medir acá mientras bobinas grandes que están acá a ver si encontramos algo que no esté dentro de de los valores correctos ya hicimos una inspección visual anteriormente y no, no encontramos nada quemado entonces Iniciamos. Vamos a colocar el rojo en tierra. Y comenzamos con, con esta bobina. 147. Está bien aparentemente. 371 bien 136 45 no tengo valores de referencia pero no parece un corto directo 155 y 510 eh, vamos a tratar de buscar a ver el esquemático de esta placa base para ir haciendo algunas mediciones digamos un poquito más fuertes porque aquí este creo que es la fuente de la memoria ahí mide 135 a ver si cambia cuando le conecto la memoria 131 cambió un poquito digamos que no encuentro al menos un corto directo ¿Sí? vamos a hacer ahora otras mediciones en, en standby o sea con el cable de poder conectado aquí observamos que apenas conecté el cargador enseguida encendió comenzó a trabajar el equipo comenzó con un consumo de 0.3 eh, 3.300 miliamperios quiero revisar esta esta bobina aquí creo que esta debe ser la de la fuente de la memoria vamos a cambiar acá vamos a medir ahora voltaje 1.35 1.35. Este debe ser de 3. Debe de, debe ser de 1.35 voltios. Vamos a medir acá. Este es la de 3.36. Vamos a medir esta. 5.18. vamos a medir esta 1.04 esta debe ser record 1.72 2.72 2.72 las fuentes principales en este equipo están funcionando bien es más el equipo está regulando lo único malo que veo es que cuando encendemos el equipo enseguida cuando conectamos el equipo al cargador enseguida eh, se activa y él debe activarse solo cuando presionemos el botón de power voy a colocar la memoria y me voy a ayudar aquí con un teclado USB para ver si hay actividad con el blog Mayus. si cambia algo de voltaje a la memoria y si, sí, si cambia algo ah no, estaba midiendo mal bien, 1,35 Pidiendo aquí que esta es la bobina de la memoria. Las palabras de este equipo, ¿verdad? 1.04 2.72 3.3 5.18 las fuentes principales están funcionando bien pero no está detectando la memoria yo voy a conseguir otra memoria RAM para descartarlo. O sea que las dos que esté utilizando estén dañadas. Bueno. Verificando. Ya verifiqué. Eh, con otra memoria. Lo único raro que estoy observando. Es primero que se está encendiendo automáticamente. Eh, debe ser porque no tiene la batería puesta. Sigue. Eh, en este momento no lo estamos escuchando porque no, no tenemos los speakers eh, conectados pero si los tuviéramos seguro que tuviéramos la alerta de que no hay memoria y en la fuente de la memoria tenemos aquí tenemos 1.35 voltios deberían ser 1.5 voltios hay algo raro aquí la memoria si sí se está alimentando aquí tengo la memoria voy a medir en alguno de los condensadores en este por ejemplo ahí tengo 1.35 voltios está bien pero debería tener un voltaje de 1.5 voltios es que la DR3L trabaja a ese voltaje lo único raro que veo en este momento las demás fuentes los demás componentes digamos que están siendo alimentados y el procesador está calentando y él está disipando en este momento 1.35 voltios. Voy a ayudarme un poquito con el esquemático a ver hacerle seguimiento a esa línea de eh, la memoria RAM. Antes de eso, vamos a escala la continuidad rojo en tierra. 125 veinticinco caída de revisando los condensadores que están alrededor no parece existirá algún problema lo único es ese 1.35 voltios que debería estar en 1.5 voltios así que vamos a ver si encontramos el esquemático de la placa base Para encontrar el esquemático, bueno, voy a utilizar la cinegrafía. Voy a estar aquí. Pwfx3mc, revisión A. Lo buscamos con esa referencia. vamos a ver si lo tenemos en nuestra base de datos Carlo en internet colocamos en este caso es la FXpress MC revisión A00 es gemático. la palabra es gemático? Parece que lo tenemos aquí. visar PL 4902 L4902 Tenemos. TL cuarenta parece que está correcto 1.35 voltios 35 voltios está bien eso es lo que mide no bueno este daño muchachos eh, ya ten tenemos los voltajes correctos tenemos todo estoy comenzando a sospechar eh, del bios del main bios de este integrado que está aquí en este caso es un MXIC el 25L64 vamos a ver este integrado es de tres voltios una leve sospecha con este integrado parece que fuera BIOS corrupta la BIOS se está alimentando los voltajes de forma correcta en las fuentes de 5, de 3, en la fuente de la memoria, tenemos este, los voltajes de B core ¿Sí? digamos que el procesador está calentando de forma normal y el ventilador de el equipo pues, digamos que está girando. Tratando de regular, pero no tenemos imagen en pantalla. Vamos a proceder a hacer bios. A ver cómo nos va. ¿Mm? Primero voy a ver si tengo la bios disponible. Varios sitios donde puedo descargar la BIOS, pero quiero saber si yo la tengo. Acá tengo eh, en mi base de datos varias bios. Tengo una que dice clientme. Vamos a ver si las probamos. Vamos a realizar el procedimiento de... Como para descartar, ¿no? De bios. de soldar este integrado primero vamos a colocar un poco de flux agregamos un poquito de flux vamos a estañar con estaño de, de con un poquito de plomo con esto lo que vamos a lograr es que vamos a bajar la, el punto de fusión y este integrado va a salir mucho más fácil Aquí eché mucho esto y ahora sí voy a utilizar la estación de calor. Lo que hice en un primer momento fue estañar con estaño con plomo para bajar el punto de fusión y el integrado salga más rápido, tenga que aplicar menos calor a, a la placa base. Listo. Vamos a limpiar. Y vamos también a limpiar el integrado. Lo limpiamos con un poquito de alcohol isopropílico. En este caso estoy utilizando un componente de alcohol. De algodón. Y yo tengo un grabador de BIOS un poquito sencillo. digamos que para los trabajos que me ha tocado realizar me ha funcionado muy bien tengo este que es CH 341A Muy bien. Entonces aquí tengo. El integrado. Vamos a utilizar el grabador. Yo estoy utilizando. En este momento utilizando Neo Programer. conectarlo Vamos a detectar Vemos probar varias opciones Este es el Voy a buscarla A verlo nuevamente para tener la versión co correcta. Veamos. 25L64. 25L64 73E Listo, este es el cheat. Lo primero que vamos a hacer es entonces leer el cheat. luego de que leamos el chip, ah, bueno, yo todavía no he descargado, ah ya lo tengo en el escritorio, en el escritorio no en mi computador voy a descomprimirlo y a colocarlo en el escritorio colocarlo en el escritorio a este como siempre vamos a hacer una copia de seguridad vamos a guardarlo vamos a colocarlo de fx 3 mc revisión a 00 3 bits seguidos es bits no video voy a guardarlo de tal forma que eh, si tengo que utilizarlo pues simplemente lo recupero y vamos ahora a abrir el que descargamos de internet hecho esto vamos a escribir el cheat. vamos a esperar a que el procedimiento finalice luego vamos a hacer entonces eh, la prueba con este con este bios que descargamos de internet pero no funcione no ah, ya yo lo tenía guardado en el computador pero espero que, que funcione de hecho tengo varias varios equipos con esa misma él realiza varias tareas, verifica la memoria, luego graba, borra, o sea, realiza varias tareas en el proceso de grabación de, del BIOS, vamos a ver cómo nos va, ¿Por qué estamos regrabando el video? Bueno, eh, en lo que alcanzamos a medir, digamos que el equipo tiene un consumo en estado standby alto, pero es porque enciende apenas se le conecta el cargador. Eh, le medimos las fuentes y todas las fuentes están funcionando. No hay un corto, o sea, no hay un, al menos, un corto visible. El procesador calienta, el ventilador del disipador pues hace su trabajo que es tratar de regular la temperatura. Eh, todo indica que el equipo debería estar funcionando. ¿Sí? Entonces la posible falla eh, que puede tener este equipo es un una bios corrupto. Por eso estamos realizando la grabación. Eh, del bios, entonces eh, vamos a probar, vamos a ver cómo nos va. Listo, muy bien, finalizó, terminó de grabar, demoró 2 minutos y 23 segundos, vamos a proceder con el montaje del BIOS a la placa base. cuidado colocándolo nuevamente tenemos que hacer que todos los pines coincidan pin número 1 con el pin número uno de la placa base Ahí está. muy bien con la izquierda Vamos a aplicar un poquito de flux. Y vamos a repasar con el cautil de soldadura para pues garantizar que cada cada uno de ellos quedó bien soldado digamos procedemos a realizar la prueba espera que se enfríe un ratico vamos a ver ahora cómo es el comportamiento del equipo <risa> consumo tres mil cuatrocientos, tres mil ochocientos miliamperios. comportamiento consumo de 3400 miliamperios y, y lo mismo procedimiento anterior eh, con la primera bios que probamos no nos funcionó ahora vamos a eh, grabar una nueva bios por eso tengo el integrado aquí listo para desoldar vamos a aplicar calor pequeño movimiento circular hasta que el estaño se ponga brillante y es ahí entonces cuando podemos desoldar el integrado vamos a ahora a limpiar el integrado nuevamente entonces muchachos estamos en este momento grabando el BIOS lo descargué nuevamente de internet una nueva versión vamos a esperar que eh, el BIOS sea grabado en nuestro video grabador, eh, perdón eh, en el chip se ha grabado en el chip en este momento está en la fase de verificación de la memoria eh, y vamos a probar mm tengamos en cuenta que este equipo tiene todos los voltajes adecuados para que funcione voltaje de 3.3 el voltaje de 5 voltios eh, está bueno el voltaje B-Core eh, el voltaje de la memoria también es correcto es una DDR3L de igual forma también este, está calentando el procesador Y lo que no está sucediendo Es que eh, no está detectando la memoria RAM Entonces Se escucha unos bits de verificación Y el equipo no, no arranca Eso es hasta ahora lo que tenemos Vamos a grabar Otra versión del, del BIOS Del software Y vamos a probar y bueno, y si no es así tendríamos que hacer Digamos un análisis un poco más detallado del, del equipo ¿Sí? Entonces vamos a esperar Que este proceso Termine de la grabación del BIOS Luego de eso, bien, bueno, mientras tanto Voy a hacer La limpieza de, de la mainboard Siempre es adecuado retirar los excedentes de flux y limpiar limpiamos y dejamos preparado para volver a colocar el integrado en su lugar. Vamos a ver cómo va la grabación. Está casi finalizando. aquí tengo eh, de igual forma otras versiones de bios eh, el asunto es de pronto encontrar una que funcione en este equipo una que esté que sea la adecuada en este momento estamos verificando y terminó vamos a desconectar el grabador Y vamos a iniciar a colocar nuevamente nuestro integrado. El este procedimiento ya lo había explicado anteriormente. Tenemos que colocar el integrado de forma correcta. Aquí, pin número 1 de la mainboard que coincida con el pin número 1 del integrado. Vamos a colocar calor. Ahora aplicamos un poco de float y rectificamos con el cautillo. Lo que queremos es que eh, el integrado quede soldado de forma correcta. Ahí repasamos cada pin. Con esto garantizamos que ningún, ninguno de los pines eh, va a quedar por fuera. darle vuelta a la placa base hasta que se sientan cómodos Listo. Vamos a limpiar. Siempre limpiamos el exceso de flux. a colocar la memoria RAM en su lugar y ahora vamos entonces a probar, tenemos configurada la fuente de poder. a 19.5 voltios y un máximo de 5 amperios, voy a conseguir la punta yo le hice a mi fuente de poder conseguí uno adaptadores, aquí están, simplemente conecto para obtener la punta requerida De igual forma, también ahí tengo el cargador original. Voy a conectar un teclado para ver si me hace blog Mayus. a ver cómo es el comportamiento del equipo ahora. Si, eh, si no me funciona, dejaría hasta allí y seguiría, digamos, probando entonces en en otro momento, pero eh, digamos que las pruebas que realizamos hasta ahora que, que hemos eh, realizado eh, nos permiten diagnosticar un equipo, este equipo no presenta un corto, no presen presenta consumos eh, de voltaje adecuados, digámoslo así ¿Mm? el procesador calienta ahí se siente que está calentando todavía no ha no ha regulado lo suficiente para que el ventilador funcione, ahí funciona el ventilador ahí está funcionando el ventilador No está activando el blog todavía. Voy a probarlo dentro de la carcasa de él, conectando la pantalla para verificar. De pronto está haciendo algo. El consumo en la fuente es adecuado. y el procesador está calentando todavía el equipo no levanta vamos a probarlo acá en en su casa vamos a ensamblarlo no por completo pero sí al menos conectar el speaker y conectar la pantalla y vamos a ensayarlo con no con la fuente de poder sino con el cargador del el cargador original del equipo a ver conecte la pantalla conecte el speaker también Fuera de cámara Voy a eh, Revisar otras cosas A ver si Puedo revisar algunas señales ¿Sí? Porque no hay comunicación Entre Entre el procesador Entre el, O sea, porque no, no reconoce La memoria A ver, está conectada Si, ¿Sí, está conectada bien y eh, digamos que este vídeo lo vamos a dejar hasta allí que sirva eh, para ustedes como el proceso de eh, diagnóstico de un equipo que, que medir eh, y cómo es el proceso para grabar una bios luego les contaré si eh, logro eh, reparar este equipo. Hasta luego y éxitos.